Hola chicos saludos cordiales muchas gracias por estar ahí eh, soy luis de Prisline, empresa de orientación laboral gracias a los que nos veis perdonar que no tenía el micrófono. saludos a todos chicos muchas gracias por estar ahí luis de Prisline nos está hablando empresa de orientación laboral saludos a los que nos escucháis en twitter en periscope en youtube en, en instagram y a los que nos escucháis en los podcast de Prisline. Eh, los que estáis en directo ya sabéis que nos podéis preguntar ahora durante el live tanto a nuestras invitadas como a mí vale eh, los que no suscribiros y darle a la campana que así en los próximos lives podéis preguntar también durante el live mientras ponerlo en los comentarios que os vamos a responder a todos los que nos habéis preguntado en los comentarios eh, Carla ha llegado de venezuela hace dos meses y está con su hermana que ya lleva casi 11 meses vale entre los tres vamos a responder a las preguntas que nos ha hecho la audiencia. Eh, las preguntas... Mmm, mmm, diles las preguntas que vamos a responder. Carla, bueno, preséntate un poco y las preguntas. Vale. Hola, soy Carla. Llegué aquí a España hace dos meses, o sea, muy reciente. Aquí tengo una serie de preguntas que todo el que está por emigrar tiene dudas sobre qué es lo que se hace. Voy a contar mis experiencia. Aquí, primero, una vez que tú llegas al aeropuerto, es importante que traigas todos los requisitos para que no te arriesgues de que te devuelvan. No conozco a nadie que hayan devuelto, pero es mejor evitar. ¿Qué tienes que traer? Tienes que traer el pasaporte, el boleto y de vuelta, eso es importantísimo. No te arriesgues a que te traes nada más el de venida pensando que ah, no vas a regresar, no porque te van a devolver. El pasaje de vuelta, la reservación en el hotel y el seguro de, de viaje. Este seguro de viaje generalmente no lo piden, pero es importante que lo tengan porque si se lo piden y no lo tienen es un riesgo también que los devuelva y hace dos meses cuando yo llegué tenía que traer 75 euros por día según el tiempo que yo iba a estar en las escadilla actualmente ya va por 90 euros porque aumentó el sueldo mínimo ahora en enero 90 euros por día por hay que día, traer por para el que venga de turista. O sea, saca Ojo, el... chicos, un disclaimer legal: que Prislaine nos está diciendo que vengáis, ¿eh? que a ver si luego nos van a decir aquí, no, solo para el que te... venga, unos consejos que damos desde la experiencia. Claro, Carla que... lleva lo dos lo meses, que visto, lo, que lo que han visto, su hermana que lleva ya 11 meses, son consejos, no os estamos diciendo que vengáis. ¿eh? Disclaimer legal: disclaimer legal. Sí, puede seguir, sí. Carla, perdón, perdón. Sí, sí. Bueno, este, una vez que llegas aquí a España, en mi caso, yo llegué a Madrid. Lo primero que hice, y les recomiendo a todos, es que se dirijan al ayuntamiento. Eso es eh, para solicitar, bien sea tu ayuda humanitaria o solicitar asilo político, sea el caso que, ven, que sea. En el caso del asilo político, que fue mi caso, me dirigí al ayuntamiento. Ese día me dieron una cita a la cual tenía que asistir en abril claro, me la dieron cuatro meses después porque la cantidad de inmigrantes es tanto que siempre las fechas se van corriendo ya iban por abril el caso es que hace unas semanas me llamaron diciéndome que ya habían abierto otras oficinas y que estaban depurando el caso de la declaración de asilo político el caso es que ahora ya yo declaré ya estoy esperando es mi tarjeta roja. Vamos, perdona. Os vamos a hacer un resumen rápido. Vamos a hablar de cómo trabajar con la tarjeta roja. De cómo encontrar trabajo los españoles en el extranjero. Uh -huh. No, al revés, los extranjeros en España. Claro, ay, ay, ay. Que que os preguntan en migra, inmigración? ¿Qué trámites hay que hacer? Los tips para los recién llegados. ¿Cómo es el tema de encontrar piso aquí en Madrid, en España? Uh -huh. Web para encontrar empleo y el networking. Y uh -huh. las preguntas que nos hacen... ¿Verdad? dile tú las preguntas que nos hace tony y medina que os las vamos a responder medina también está preguntando desde venezuela ¿qué es que va a venir? tiempo de vigencia debe tener el pasaporte para viajar aquí a españa pregunta que se puede conseguir trabajo sin papeles cuáles son los mecanismos legales que pueden ayudarlo para cambiar su estatus Pregunta que si es recomendable que se venga a toda la familia o que se venga él solo y después trae a la familia y por último está preguntando que sea que hay fundaciones como el caritas que te dan ayuda mientras estás resolviendo la cuestión carla la empieza a responder a tony medina y, y al verle también si quiere <risa> que la tenemos aquí abandonada Salúdales un poco ella tiene un buen trabajo y ¿eh? lleva nueve meses y tiene un buen trabajo diles un poco así rápido Vale, bueno eh, mi experiencia es que al principio eh, es importante Tener unos ahorros, traer tus ahorros y, y con eso mantenerte mientras logres tu permiso de trabajo. Posteriormente ya bueno será buscar ofertas y en mi caso sí estoy en el área de informática, de desarrolladora y la verdad que aquí en España hay muchas, muchas ofertas del área de informática. Entonces a cada momento me están llegando ofertas de, de cualquier de cualquier área de informática entonces sí si sí están en el área eh, yo les recomendaría que, que se arriesgaran pero bueno cada quien tiene sus condiciones pero hasta el momento me ha ido bastante bien en esta área sigue tu carla que respondiendo a tony medina tony si quieres Medina pregunta qué tiempo debe tener el pasaporte de vigencia para poder ingresar aquí a España. Debe tener mínimo tres meses de vigencia. También preguntan que si puede ingresar con la prórroga, que es lo que se está usando actualmente en Venezuela, con total normalidad. De hecho yo ingresé con mi prórroga, porque ya tenía el pasaporte vencido, tramité mi prórroga y me vine y no tuve ningún inconveniente. Eso sí, cuando pasé la oficina de migración, el funcionario lo primero que abre es el pasaporte y me dijo, pero esto está vencido. Le dije, no, pero tienen la etiqueta. Echa, eso en prorroga. España ya, ¿no? Al llegar aquí a España o allí sí. en... Vale. Sí, sí. Porque lo primero que hacen es abrir el pasaporte y no verifican si viene con prórroga o no. Entonces, como que me lo devolvió y le mostré que tenía pegada una etiqueta de prórroga. Ahí me dijo que no había problema tony medina nos preguntaba también que qué preguntas hacen aquí en, en migración eh, lo que preguntan es qué tiempo te vas a quedar que si ya tienes el lugar donde te vas a quedar qué lugares vas a visitar más o menos el itinerario así que es recomendable que se traigan Pensado qué es lo que van a hacer no se van a llegar de paracaídas como que no no tengo ni idea qué voy a hacer no sé pero aquí estoy no, tráiganse una idea, cuáles son las ciudades que van a visitar, qué es lo que más quieren conocer cuáles son los lugares que emblemáticos eso es importante Tony Medina también pregunta que si se puede conseguir trabajo sin papeles en España esto es súper importante es difícil pero no imposible Lo que tú yo cuenta he visto, lo que has visto, sí, lo que yo he visto no lo que hayas hecho Sí. Disclaimer legal. <risa> lo que yo he visto es, hay sí, venezolanos y de cualquier nacionalidad sí, datos? que se dinero? ponen ¿tienes? a repartir publicidad, porque ¿Tienes? eso, las la empresas la empresa no es que te hacen un contrato, ¿tienes? sino que es algo Llea, como lea, más vay, informal y lo pagan y por horas. Entonces, he visto muchísima ¿tienes? gente en las bocas de los metros, en los colegios en las plazas repartiendo la cualquier de calidad, tipo de publicidad eso es eh, bueno también he escuchado esta, bastante de programas de televisión que tú lo que haces es asistir como público claro, esto no es no, tan rentable pero para llegar aquí tener un ingreso y no también, gastarte también. los ahorros que es importantísimo que no con ahorros esto es un ingreso o sea, sirve, de algo sirve claro, son bastantes horas de trabajo pero hay que venir aquí con la mentalidad de que es a trabajar. No hay, si sí, voy a cumplir mis ocho horas de oficina, tranquilo, sin relajado, paseando por los pasillos, ¿no? Está claro sí. que se viene a trabajar. Se viene a trabajar. ¿Qué más nos pregunta sí. Tony Medina? Aunque estamos también, de, también sí. pendientes del chat de YouTube y en Twitter, si queréis preguntar algo, eh, chicos. Pregunta eh, qué mecanismos legales podrían ayudar para cambiar su estatus. Hay diversos mecanismos para venir aquí. Uno de los primeros es que seas un emprendedor. Claro, ello implica que tengas unos recursos económicos y que presentes al Estado un proyecto, un emprendimiento, un negocio que vayas a realizar aquí. De esa manera podrías tener una visa. También está una visa de estudiante, que muchos también se si vienen así, porque te da permiso ya para como estar legal, está recibiendo aquí legal está el arraigo laboral, siempre que tengas un contrato ya desde Venezuela que ya la empresa te haya contratado tramitas tu, tu visa laboral ya llegas aquí a trabajar también está en matrimonio o pareja de hecho si estás casado con algún europeo eso, lo es la o que te cases, ¿no? Que nos lo decía en otro vídeo de Prisline nos decía una invitada que, que el abogado le decía o te saca o te casas con algún español o te saca la tarjeta roja sí Sí, pero hay, hay que ver, hay que ver. Pues hay que ver, ¿no? Hay hay que ver. Claro, claro. Yo creo que mejor lo de la tarjeta roja, pero aquí, insisto, la tarjeta no, roja no decimos que hagáis nada, sí. eh, decimos lo que vemos. La tarjeta roja depende de ti. Ya, ya el matrimonio, ya tienes que trabajarle un poquito más. <ríe> el <y> matrimonio <ríe> yo lo veo más, vamos, sí. algo que yo que sé. Es un poco más... Oye, ¿qué más preguntas de Tony Medina? Tips, sí. tips para recién llegados. claro ¿Qué tips le darías a los recién llegados? Bueno, y tu hermana también, que no la estamos dejando intervenir. ¿Te apetece los tips para recién llegados? Venga, tips para recién llegados Bueno, yo les recomendaría que, que los ahorros que se traigan eh, lo, Los consuman muy bien Entonces es importante que, que hagan su mercado y, y coman la mayoría de las veces en casa Y no comiendo por allí en la calle eh, Es importante al momento de buscar empleo que vayan tocando puertas que vayan por allí por los comercios eh, preguntando si tienen alguna oferta porque es verdad que hoy día hay bastante tecnología y hay muchas maneras de, de tener información sobre empleo una pregunta al Berly, que yo creo que a la audiencia le interesa tú ahora llevas 11 meses y ahora tienes muy buen trabajo porque ella es desarrolladora y está ganando un buen dinero no lo vamos a decir pero está el mensaje es que yo creo que los desarrolladores tenéis mucho futuro aquí sí. es cierto cuéntalo tú. es así de verdad que desde que yo llegué aquí al principio bueno si no tienes el permiso de trabajo cuesta un poco más pero después de verdad que hay muchísimas ofertas en el área de informática incluso hoy día me siguen llegando ofertas entonces uno tiene como ese abanico para escoger de verdad que hay muchas, muchas ofertas en, en el área de desarrolladores, que es mi caso de, de programación, exactamente. Pero sí hay bastante. Perfecto. Pues, Carla, sigue un poquito tú con las preguntas de Tony y lo que tú quieras añadir, ¿vale? Vale. Tony también pregunta que su familia está conformada por cuatro integrantes. Sí, es recomendable que él venga solo o se trae a la familia. ¿Qué es mejor? ¿Que venga él primero y luego la familia lo o que vengan es, todos de golpe? No, lo mejor es que venga él solo. Porque él puede estarse en una habitación, él puede pasar trabajo, él puede pasar roncha, como decimos nosotros. Pero imagínate que tengas con la esposa y con los hijos. Los hijos, algo que algo tan delicado y que los niños no entienden de que. Ajá. Claro, en tu caso vino primero tu hermana, ¿no? Sí, y luego has venido tú, diez madre, nueve meses después, ¿no? Cuando ella ya ha sí. tenido un buen trabajo, sí, buena. Sí, siempre sí. cometen el error que venden todo allá en Venezuela, se quedan sin nada y se vienen y se viene la familia completa. O sea, que recomiendas, recomendáis tú también, ¿verdad? Sí, sí. venir escalonadamente, ¿no? Escalonadamente. Claro, tocando el terreno y una vez que una de las personas ya se encuentra más estable, irse trayendo, si es lo que quieren, traerse a la familia. Es lo más recomendable. Más preguntas. Eh, la Pregunta el... que si hay fundaciones como el Caritas que están brindando apoyo a migrantes, si las hay. Yo fui a varios sitios en donde me dieron orientación sobre ellos. Y que y, te y bien, hay, ¿te orientaron bien? Sí, o hay muchísimas, de hecho. De acuerdo a cómo tú te empadrones, o sea, el lugar de tu residencia. Te sí, corresponde, corresponde uno u otro, ¿no? Corresponde uno u otro. Y allí te dicen dónde están los comedores, cuáles son las horas del comedor. También están fundaciones que te ayudan con la ropa, si necesitas ropa. Ya en bueno. estos casos que sea algo más extremo, que te veas en aprietos. Y oye, Tony, recuerdo que nos preguntaba si veías que deportaran a alguien en el aeropuerto. No sé de ningún caso que hayan deportado. De ningún caso. No, ¿verdad? De Nosotros ninguno. preguntamos y sí. tampoco hemos encontrado ningún caso. Nada, pero es importante que traigan todos los papeles para no... Para claro, recuérdales que... todos los requisitos así rápido. Sí. Rápido. Rápido. Rápido. Este, el boleto que de... la audiencia de YouTube, Twitter y Periscope es muy es rápido. <ríe> Muy rápido. Ajá, bueno, es importante que traigan <ríe> el boleto de ida y vuelta. Es importante. No se arriesguen a traerse el boleto de nada más de venida porque los van a regresar el hotel la reservación del hotel el seguro de viaje y 90 euros por día según la estadía que vaya según aquí. lo que digas que vas a estar de turista no que insisto o sea, disclaimer legal ¿tú? disclaimer legal ni carla ni su hermana ni yo ni Preslai nos dicen que lo hagáis eh Pero nosotros damos lo que vemos es lo que vemos en es lo que, que vemos es lo que vemos es lo que vemos verdad sí. claro, es, claro, lo que vemos, ¿no? es lo que vemos y, y lo que estamos diciendo, claro. diciendo diciendo lo que vemos no decimos que lo hagáis disclaimer legal Perdona claro. Carla, perdona. No, no pasa nada. Sigue con los tips. Sí. Alguna cosilla eh, más. Que otra esa? cosa que pregunta Tony. Mm, ah, bueno, ya mi hermana dijo que él dice que se trata que tanto él como su esposo son del área de informática. Ya ven que la parte de informática. Entonces creo Tony que vais a tener buen sí. trabajo, ¿eh? sí. además muy demandado. Sí, sí. Muy demandado. Sí. Aunque yo creo que es mejor que vengas tú primero, abras sí, camino y luego tu Así familia. unos meses, no es que va a estar años. No, no. Claro, unos meses, meses, no. ya tengas tu permiso de trabajo, que son seis meses, ya, ¿Vos ya Vosotras habéis venido, sí. Tú llevas once y tú llevas dos no, o tres, sí. tampoco ha sido tanto, ¿no? Nueve no, meses sí, o no, así, no. claro. Y es como más seguro. Sí. Y más que se trata de la parte informática, buenísimo. Claro, la llegada de Carla, pues ha sido yo creo más suave que cuando viniste tú, ¿no? Cuéntales un poco tu experiencia así recién llegada. ¿Alguna cosa que tú eh, Bueno, recién llegada fue también escuchando lo que podía hacer aquí. Eh, y yendo por ahí buscando trabajo como digo que la tecnología sirve mucho pero realmente lo que más funciona es ir puntual al sitio y, y preguntar por ofertas porque cuando llegaste no había nadie de tu familia aquí ningún familiar ningún amigo ni nadie un amigo sí un amigo un que amigo tenía que aquí y me cómoda. orientó un poco de qué era lo que podía hacer dónde podía buscar trabajo pero como decimos ya mi hermana la tiene un poco más fácil porque claro. ya yo le he hablado de mis experiencias Creo y, y va, va por el camino que ya yo he hecho entonces claro, claro. mejor manera no hay mm. carla lo tiene más fácil carla ya <risa> ha llegado con el camino ya que su hermana lo andado. ha andado un poco aunque tampoco es que esté chupado no no carla. quisiera no. yo pero no ahora yo me he enterado del sueldo no lo vamos a decir de, de, de alberly y es elevado, ¿eh? es muy elevado <ríe> <ríe> <ríe> algo más bueno, Carla que pasen, pasarla es comerse la, las verdes y después las maduras al principio bueno hay que echarle pero después <ríe> Pues nada chicas si queréis añadir algo más y si no pues ya nos despedimos que habla algo más al verle no sé si algo más que queráis alguna pregunta que se nos quede de la audiencia que no lo sé sí. Yo sí. creo que hemos respondido casi todo no sí. Ah, pregunta de la audiencia venga lísela, lísela, si quieres. Dice Zula y montiel buenas noches les pregunto algo existe alguna limitación con la edad para conseguir empleo en mi caso tengo 51 años, soy docente universitaria con estudios de posgrado en el área de recursos humanos. ¿Quién responde? ¿Tú? Sí. Vale, venga, pues no, tú, ella tiene micro. ¿Cómo se llama? Mira, te la, léela si quieres, nos la acaba de hacer. Hay. Pregunta en el live directo. Limitación, ¿eh? Limitación de edad no lo hay. Lo que sí es que una vez que vengas aquí tienes que homologar tu título como todos lo hemos hecho. Ah, y tú ella tú has estudiado derecho verdad Carla sí, yo de derecho. Yeah, yeah. y ahorita estoy con lo de la homologación del título así que si tú quieres ejercer tu carrera aquí es cuestión de homologar y no es de un día para otro pero sí se puede y mientras sale tu homologación puedes dedicarte a otras cosas no hay limitación de edad de hecho muchas veces en esos tipos de trabajo que es de cuidar personas mayores o cuidar niños. Estos tipos de trabajo a veces hasta colocan personas mayores de 40 años, ¿sabes? Porque quieren a una persona más madura, que sea más madre. Que les da más confianza, que les da ¿no? Más, confianza. más experiencia. A veces son otros tipos canguros que es nada más buscan a chicas más jóvenes, que es para ciertas tareas, buscarlos en el cole, llevarlos al cole, llevarlos a las actividades extraescolares pero con 51 años perfectamente, como te digo, las puertas abiertas. Y bueno, y sobre todo en cocina, siempre buscan personas de avanzada edad. ¿no? La, sí, no, tan chica. No, no lo sabía. Sí, vale, sí. perfecto. Así que, vale bueno. pues nada, si queréis añadir algo más, Carla, que se nos quede eh, al algo más. Ah, bueno, las webs para buscar empleo, web para encontrar trabajo. Sí. Ahí y para hacer networking también, ¿no? Para conocer a otras personas que te presenten en tema de trabajo. Está la página de LinkedIn. Hola, Conchihuedes, que Ahí se acaba de unir. Y todos los demás. Parte ya Cuando tengas los papeles, porque es más que todo, ya son empresas como tal. Ahí hay muchas áreas. Si estás llegando, las páginas más efectivas mil anuncios. Ahí hay cualquier cantidad de ofertas de todo: desde camarero eh, cuidadores de niños, cuidadores de mayores, repartidores de flyers para asistir a programas de televisión y una pregunta te todo. interrumpo un momento las las de desarrollador dónde se encuentran eh, La mejor experiencia que, que he visto ha sido en linkedin eh, a lo que es que bueno colocar tu experiencia todas tus experiencias en, en tu perfil y por allí hay muchas muchas empresas que, que están en constante búsqueda y igualmente tú les escribes pero por linkedin ha sido en tecnología linkedin tecnología, ah, sí, sí. En tecnología LinkedIn y las otras las que recomienda Carla, ¿no? Las que recomiendo sí que ya no es ya es no se el... pero sí. sí. Perfecto. Sigue, sigue Carla y si no ah, pues, sí. pues ya finalizamos. Es Lo bien. del networking un poco para conocer gente y eso. ¿o? Sí, está InfoJobs también, Job Today, todas esas redes sirven porque siempre hay miles de ofertas para vale. para, para, para el empleo. Pero llamen, es importante que llamen y no escriban, porque escriben y generalmente no responden. Llamar y hacer seguimiento sí. luego, si chicos. Número, llamen. Vale. Y de una vez le dicen sí si o no, no pierden su tiempo. Pues nada, no les ¿Sí? pedimos ya, si os parece bien. ¿Queréis ¿Sí? añadir algo más? ¿Alguna no, no, no. cosilla que se quede en el tintero? Por ahora, ahora bien, si tienen preguntas. Vale. Eso, si tenéis preguntas, dejárnoslas en los comentarios, chicos, y os las vamos respondiendo, como a Tony, ¿vale? Claro. Y cualquier duda también, y suscribiros al canal de PRIXLINE en YouTube. ¿Vale? importante porque si no no se Claro, han... así os avisa, darle a la campana y así en los próximos live os va avisando. Sí, pues muchas gracias, chicos. Chao chao. Bueno. chao, chao, chao, chao. Chao. chao. chao, chao.